Marito es un líder que se va. Eh, normalmente se habla del presidente que perdió el poder eh, como el pato cojo. Este es un pato en silla de ruedas. No tiene ya ni una pata. Se le ocurrió se le ocurrió presentarse para, como candidato a presidente de la ANR sin que nadie se lo pida. Sin ninguna necesidad. Además, tiene, lo tiene prohibido, lo tenía prohibido. La constitución le prohibió ocuparse de otra cosa. Este, y así, además si ganaba la elección si, suponiendo que la, lo hubiera ganado a Cartes, que la perdió si lo hubiera ganado tenía que haber renunciado porque no puede ocupar dos cargos, la constitución le prohíbe o sea, él, él si ganaba tenía que renunciar era para ganar de manera este, simbólica nomás era pero además perdió o sea yo escribí una columna en noviembre del 2021 que decía ¿qué le pasa al presidente? cuando anunció que se iba a el eh, candidatar. Bueno, perdió, o sea que de acá a agosto su, su vida va a ser un, una tristeza, va a ser ¿verdad? porque va a ser nominalmente presidente, pero el país va a ser manejado desde ya por Santi Peña y el partido por Cartes y, y bueno, este eh, supongo que tratará de arreglar sus cosas para que no... ...no lo demanden, para no irse preso, para... El, ...el pato el pato cojo multiplicado por dos. Santi Peña, eh, uno lo mira y dice... ...bueno, este muchacho tiene todo para ser un buen presidente... Eh, ...es lindo pendejo, eh, sabe de economía, es culto... Eh, ...tiene respuesta para todo, eh, conoce al Estado, está bien formado... Eh, pero ¿cómo hace para librarse de cartes? ¿Cómo hace para tomar una puta decisión solo? ¿Cómo hace para nombrar a un sereno de un ministerio sin preguntarle a Cartes? ¿Cómo hace para decirle a Cartes cuando Cartes le lleva a cualquier a cualquier tipo y le dice nombrámelo a este"? este? Nunca ha funcionado bien un gobierno eh, con dos cabezas. Todos esos gobiernos con dos cabezas funcionaron mal, terminan en tragedia, en violencia. Así terminó Cámpora, Perón, así fue Cuba, eh, Cuba Grau, Oviedo. Un desastre va a ser. Y Horacio Cartes necesitaba algún tipo de poder, necesitaba esto para tratar de evitar lo que lo debe estar aterrando. Lo que lo aterra a Cartes realmente me aterraría a mí, te aterraría a vos, te aterraría a cualquiera. Es la posibilidad de terminar preso con un mameluco anaranjado teniendo toda la plata que tiene. ¿Sabes lo que es la posibilidad de tener 30 años de cárcel teniendo toda la plata que tiene? cártel está, está haciendo una huida hacia adelante. Quizá siendo presidente del partido y teniéndolo a Santi Peña pueda negociar mejor algún tipo de salida amistosa para que no lo extraditen. La extradición debe ser su principal preocupación, ¿verdad? Entonces, eh, yo no entiendo por qué este buen señor, sabiendo que lo que le preocupa a los Estados Unidos es el lavado de dinero proveniente del, del negocio del cigarrillo, no va a, a, a negociar en la embajada y le dicen, ¿saben qué? Voy a cerrar nomás esta vez o venderla y ya gané suficiente dinero y... ya antes no pecha. Y déjenme en paz y yo no, ya tengo... Pero no, parece que... Estos tipos de negocios son como cuando lo tenés al león atajado de la cola, no lo podés largar, porque si no te come. Yo es una incógnita. Una incógnita porque eh, está allí para dividir a la oposición, no hay, otra, no, hay, no hay otra explicación, no va a ganar, no va a tener muchos votos, quizás tenga lo suficiente para que no gane Efraín. Estás en una situación difícil de explicar, este, por lo menos de una manera honesta. Efraín Alegre, yo aprendí a respetarlo eh, después de las últimas elecciones, cuando le hicieron ese encuesticidio. Decían que iba a perder por 20% de diferencia y terminó perdiendo por tres votos. Decían que su carrera política estaba acabada y sobrevivió a todo. Este, le inventaron un loafer, este, inventándole una, un juicio absurdo por una... Este, facturas de una estación de servicio de Alto Paraná y le inventaron un juicio para met le metieron preso incluso este, y le, le, le, se fortaleció aún más eh, hicieron que toda la oposición toda la oposición del PLR se juntara contra él este, y así todo les volvió a ganar a todos por 1% de los votos tenía 30% del directorio, este, se suponía que todo el resto del directorio era opositor, logró hacer alianzas, terminó sacándolos del directorio a, a Dionisio Amarilla y a la, a la otra, a la Vasilisa Vázquez. Este, y terminó candidatándose él y ahora tiene 60% del, de, de los votos del, P, del PLRA. Algo tiene este señor que sale de las peores situaciones, así que yo no lo doy por muerto.